Ah, pero tú me dirás, ¿cuál WhatsApp Plus me estás trayendo? Pues como tú sabrás, mi querido rufiancito, si buscas en Google vas a encontrar muchas páginas que dicen que tienen la última versión de WhatsApp Plus, pero en realidad estas páginas mayormente están desactualizadas, incluso hasta te pueden confundir con su número de versión, ya que como sabrás hay una versión de WhatsApp Plus de AlexMods y otra versión de HeyMods, y ambos desarrollan diferentes versiones de WhatsApp Plus. Y yo te voy a traer siempre las últimas versiones de estos dos desarrolladores principales. ¡No te lo juras. Ah, pero tú me dirás nuevamente. José Matsu, ¿cuál es la diferencia? Pues la verdad ambos tienen su pro y su contra Una característica que los diferencia mucho Es que la versión de HeyMods tiene temas animados O sea en movimiento Mientras que la de AlexMod no Pero te permite crear muchos temas personalizados Y tú sabes que yo hago temas personalizados y los comparto contigo Y si te da flojera o no te sale como te gusta Ya sabes que en mi página web podrás encontrar todos los temas personalizados que desees He realizado cerca de 200 temas personalizados que ustedes me piden Ahora, otra diferencia es que la versión de Alex Mods se actualiza cada 2, 3 o hasta 4 meses, medio flojito es. En cambio la de HeyMods se actualiza mucho más rápido, a veces hasta 1 o cada 2 semanas, lo cual también se hace un poco pesado. Pero no te preocupes, sea cual sea la versión que tú tengas, una vez que tú instalas...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 Y justamente este paso es importante porque muchos suscriptores me dicen que no puedan instalar correctamente su WhatsApp Plus Y me escriben, me comentan y hasta me llaman diciéndome que tienen problemas ¡A la cocina! ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Quise la buena vida y la poca vergüenza? Ajá, ajá, no instala, ok ¿Ya probaste desinstalar el WhatsApp normal? Sí, eso se sí hace primero Sí, lo expliqué, sí, sí, lo puse en el video también es en los comentarios. Ajá. Sí, sí, sí. Así es. Ya estaba vista también. Ajá. De hecho, hice un TikTok sobre eso. Ajá. Claro, claro. Sí. Claro, tienes que hacerlo, si no, por la web haces. Ajá. Sí, sí. Y bueno, ya. Besitos, besitos. Chao, chao. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a los tres puntitos de nuestro WhatsApp y vamos a la opción de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats y dentro de chats vamos a buscar en la parte de abajo la opción que dice copia de seguridad.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 Simplemente lo seleccionas y como ves ya se aplica a tu WhatsApp Plus Y también, solo por si acaso, en la descripción del video te dejo un video de cómo instalar correctamente mis temas personalizados Para que tengas todos los temas que quieras para tu WhatsApp Y ahora vamos a ver los temas personalizados pero de la versión de Mods Para eso vamos a entrar a los tres puntitos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 Y ahora que ya hablamos de las ventajas, vamos a hablar de las desventajas de tener WhatsApp Plus. Una de las desventajas principales es que, como tú sabrás, a veces WhatsApp dice que va a banear cuentas. Pero WhatsApp no puede saber si tú tienes una aplicación oficial. ¡Se cayó el vegeta! Aplicación oficial... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Una de las desventajas es que hace un tiempo, desde el 2016, WhatsApp dice que va a anular las cuentas que no usen la versión oficial. Pero no hay forma de que WhatsApp sepa qué versión de WhatsApp tienes tú en tu celular, ya que ellos no controlan el Android. La única forma de que sepan que tú tienes una versión que no es la oficial, sino es una versión modificada, por eso se llama mod, es que estés haciendo spam. Por eso estas versiones, que te recomiendo, no hacen spam. Y si tú ves una versión que por ejemplo te dice mandar mensajes bomba, no la actives porque esta función no se puede hacer en la versión normal. Y WhatsApp se puede dar cuenta, ah, tú mandas mensaje bomba, entonces no tienes la versión original y te banean la cuenta. Y ahora sí, te voy a explicar cómo recuperar tu copia de seguridad si como ves acá no te cargó la copia.